Hola, bonjour, hi, buongiorno, soy Francisco, profesor y headmaster de Faro de Lenguas y Language School. Bienvenido a este canal. Aquí encontrarás vídeos, tutoriales clasificados por idiomas, nivel y categoría, además de oferta de cursos y noticias. Be your fan and subscribe.